Ah, bueno. ah, no, ya entró, ¿Ah? ya está. Buenísimo. Hola. No falta. Hola, buenas Hola, ¿cómo les va? Buenas. Uh -huh. Hola, Alicia. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, en unos minutos empezamos. Hola, Cristian. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo Cristian? estás? Hola, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, okay. Hola ¿qué Bien. tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bien. Hola, Sil. ¿Cómo tal? Cristian, te hago con eh, Me dijo Martín que ibas a hacer ¿Sí? las diapositivas. Ah, perfecto. Dale, gracias. Ahí está. A vos. Bien. Bueno, esperamos un minutito más, que todavía estamos admitiendo a sala, y ya comenzamos. Dale. ¿Qué tal Patricia? Hola Bienvenida Hola Analía. Hola Analía, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Bien. Eh, vamos comenzando. Bienvenidos y bienvenidas al Instituto de Investigaciones en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Eh, con mucho agrado estamos en nuestro cuarto encuentro de pandemia y salud mental, que hemos comenzado por iniciativa del Consejo Interno del Instituto. Eh, antes de darle la palabra a su director, el doctor Gabriel Lombardi. Eh, avisarles que vamos a contar con eh, tres presentaciones del de doctor Echevers y su equipo, la doctora Ormart y la doctora Fernández, que es nuestra invitada internacional eh, de Francia, de la ciudad de Marsella. Y para comentarles la, la mecánica eh, que vamos a tener en el encuentro, eh, es muy sencillo. Tenemos eh, cada exposición que dura unos 10 minutos y después una, una ronda de preguntas sí, específicas no sé. a la exposición y después de todas las exposiciones un debate general donde podemos compartir nuestras impresiones y bueno, elaborar un poco eh, las distintas exposiciones y conversar. Así que le doy la palabra al doctor Gabriel Lombardi, eh, director del instituto, que va a dar unas palabras de apertura. Gabriel. Gracias Matías y bueno, sobre todo eh, la, manifestar la gran alegría de que participen hoy bueno, con nuestro secretario de investigaciones con toda su experiencia en la materia de en investigación, en gestión y en investigación y en, en el tema que eh, venimos trabajando eh, actualmente. Eh, con dos integrantes eh, también con, mucho, con muchos antecedentes, mucho trabajo, eh, eh, como son Cristian Garay y la doctora Petrino. Eh, por otro lado, va a estar con nosotros Elizabeth Ormar, con quien hemos trabajado conjuntamente en distintos momentos de la vida de, y de la investigación, eh, y con quien siempre es un gusto trabajar por su... De rigor metodológico, su saber hacer en, en el tema, eh, cuenta con una enorme cantidad de antecedentes. Eh, eh, y bueno, está con nosotros eh, una muy querida colega que es de Argentina, pero que ha hecho su tesis de eh, doctorado en Cuba, tutela Universidad de Buenos Aires, eh, Universidad de Saint-Provence-Marseille, eh, y que con la cual hemos tenido muchísimas oportunidades de intercambio en Buenos Aires, e incluso, no recuerdo si fue el año pasado, en marzo del año pasado, eh, una eh, preciosa ocasión de um, trabajar psicoanalistas y analistas del discurso eh, de, de Argentina y de Francia, donde, bueno, muy generosamente la Universidad de San Juan de invitó a así participamos en este coloquio interno para, para trabajar con eh, el doctorado y, y ahí tuvimos la oportunidad de, de trabajar, eh, bueno, con Jean-Jacques Gacial, con... Eh, distintos colegas eh, de, de la universidad de allí, eh, pero también con analistas de discurso, que es bueno, esa disciplina que, que viene después de Lacan, ¿no? después de, de Lacan, Foucault, Pechet, Van ben por supuesto, eh, y, y nos pudimos encontrar allí como um, Jacqueline Otie. Y, y con Paul Henry, eh, que son dos representantes eh, eximios de esa, de esa nueva disciplina eh, desarrollada sobre todo en los últimos tres o cuatro, en las últimas cuatro décadas, yo diría. Eh, con, eh, entonces eh, estoy presentando a um, Isabel Fernández, que actualmente está haciendo una pasantía en un lugar muy interesante, muy curioso, que es la isla Reunión, eh, para luego volver a trabajar donde es su, su lugar de trabajo, la Universidad de San Juan Marseille, y un hospital de allí, eh, también de, de la zona de San Juan Marcel. Um, bueno, yo quisiera para introducir el tema, que seguimos con, con las dificultades de la pandemia, solamente eh, destacar la pertinencia que tiene para nosotros la, tratar este tema, ¿no? que nos encuentra eh, personalmente, eh, a nivel familiar, a nivel social, divididos. Eh, y ayer escribí así, eh, tomando unas notas, eh, la, el, los términos de esta división, algunos de los términos de esta división, la distancia social y el hacinamiento familiar, los casos cada vez más cercanos, el miedo y el deseo que se contradicen, la claustrofobia, pero también la agorafobia, la gravedad contrastante con la ausencia en otros casos de los síntomas, la soledad insoportable y el temor de los otros entrañables, al mismo tiempo peligrosos, el odio hacia quienes imponen el aislamiento, el odio hacia quienes no lo respetan, la prolongada esperanza de una vacuna que por ahora produce síntomas neurológicos, los viejos y ya enfermos que pueden morir, los viejos y ya enfermos que deben morir, los ricos funerarios de cuidados que se extrañan ahora en Occidente, la ausencia del otro y la presencia a distancia, esa presencia a distancia que nos permite este tipo de reuniones, pasiones del lazo social, pasiones contra el lazo social, que bueno, nos llevan a una pregunta que estamos con colegas de, de otras instituciones analíticas, preguntándonos hasta qué punto esto es del orden del adormecimiento, letargo solamente, o si también implica el despertar a un nuevo, una nueva realidad, un nuevo real, como decimos en el psicoanálisis, por el lado del despertar justamente. Eh, bueno, entonces ahora creo que podemos ya pasarle la palabra a los primeros expositores, que son el doctor, el profesor Echevers y sus colaboradores. Hola Gabriel Lombardi, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación y eh, por que podamos también en este espacio con, contribuir con eh, nuestro trabajo. Eh, nuestro equipo está conformado por eh, eh, investigadores de la casa, eh, Alguno como eh, Cristian Garay, subsecretario de Investigaciones, profesor de psicoterapias de la eh, Cátedra 2, yo soy de la Cátedra 1. Eh, Natalia Putrino, que es integrante del de equipo que dirijo desde hace ya muchos años y que es, eh, eh, me está finalizando su beca doctoral eh, en el Instituto del CONICET, en el CIPME. Eh, también está eh, Natalia Helmig, eh, becaria doctoral de UASIT, Jimena Grasso, <coughs> integrante del equipo, y Gabriela Lunansky, eh, que ha trabajado el tema de eh, Red Causal Compleja, que es una parte del estudio que tenemos hecho, junto con Christian Garay, que es de la Universidad de Ámsterdam. Eh, y está finalizando su, su estudio doctoral. Bien, eh, Cristian, eh, si podemos compartir el, la presentación. ¿Cómo no? Bien. Ahí tiene. Entonces, eh, perfecto. He presentado entonces a, a todo el equipo. Nosotros hicimos un, un relevamiento del impacto psicológico de la pandemia en la cuarentena, o en, en algunos países se llama confinamiento, o eh, restricción, etcétera, eh, y eh, vamos a hacer al, algún repaso de, lo que, de lo, que ha, lo que ha despertado esto, que para nosotros es un estresor mayor, que es decir que tiene distintas dimensiones, no solo la dimensión psicológica, en relación a varias cuestiones que acaba de comentar Gabriel, por ejemplo, como eh, la ambivalencia, el tema del miedo, eh, la necesidad de, de establecer y de mantener los, los lazos sociales, sino que también tiene otras dimensiones, eh, como, como la económica, por ejemplo, como la proyección de futuro, eh, y ese es un conglomerado de... de de, eh, de adversidad o de estrés, que para nosotros es un, un estresor multidimensional. Eh, entonces, lo que nosotros encontramos eh, de manera coincidente con otros estudios que se han hecho también en, en el país, eh, alrededor de tres, hay estudios eh, bastante difundidos y otros estudios que son de muy buena calidad pero que han tenido menor difusión sobre el tema de, eh, del impacto psicológico, es la asociación entre un fenómeno, el estresor y el impacto, la consecuencia sería, de, eh, o la posible consecuencia de este estresor. Eh, en otros países, esta experiencia, como de la misma manera que la epidemia eh, comenzó antes, como en, en, en el Asia y en Europa, hay ya una cantidad suficiente de, de estudios, no solo sobre población general, sino sobre distintos sectores, que ha sido muy difundido, como por ejemplo los sectores sanitarios, otro sector menos estudiado en la República Argentina, pero que sufre mucho el estrés, es el de eh, los educadores, y otro sector también menos estudiado por dificultades metodológicas, es el de la franja etaria de 18 para abajo, es decir, eh, niños, eh, y... Eh, o otro sector también eh, estudiado, porque están implicados y eh, reciben mayor estrés, de acuerdo a muchos estudios, eh, son el, los trabajadores de, de seguridad. Por otro lado, en el otro extremo, habíamos mencionado los, los menos estudiados, pero que tienen mayor impacto, serían eh, la franja etaria que va de 18 para abajo, y el, el, el otro sector... Que, que también recibe atención en especial de estudios internacionales, no tanto en nuestro país, es el de 65 para arriba, que sería el más amenazado eh, en términos del, del virus. ¿no? Eh, ok, entonces, el objetivo del estudio es evaluar el impacto psicológico de la cuarentena y la pandemia del COVID-19. Hagamos un breve repaso de cómo fue en nuestro país. En nuestro país eh, esto comienza... En marzo, el 3 de marzo, con el primer caso confirmado de, de COVID en Argentina. El 20 de marzo es el, el decreto obligatorio de, de la cuarentena o de las ASPO. El 12 de abril cada provincia empezó a tomar una política diferenciada. El 4 de junio eh, finalizan las provincias, algunas provincias, y entran en distintas fases. El 3 de, marzo, el 3 de agosto... Eh, se vuelve a la prohibición de las reuniones en todo el país y hacia fines de agosto eh, teníamos el récord de contagios, pero bueno, esto es algo que va día a día. Eh, también podríamos nosotros eh, tomar otras medidas, pero este es un repaso de cómo afecta en, en nuestro país. Bien, eh, pasemos a la siguiente filmina. Nosotros entonces lo que hicimos son tres estudios, eh, el primero entre el día 7 y 11, en el cual participaron 2.631 personas, el periodo 2 entre, de, de, de la cuarentena, por supuesto, entre los días 50 y 55, en el cual participaron 2.068 personas, y el periodo 3 entre el 115 y el 124 de la cuarentena o de la restricción social, eh, con 2.441 participantes que completaron, la muestra era mucho mayor, pero que completaron todos los protocolos, entonces son eh, 7.146 eh, el, el total de, de la muestra. Pasemos a la siguiente, 7.140. Corrijo. La distribución que nosotros tenemos es esta por franja etaria, de 18 a 20, de 20 a 21, y después... Lo que tenemos es también por nivel educativo y sector socioeconómico autopercibido. Es decir, nosotros no evaluamos el sector socioeconómico ni tampoco el sexo. En realidad es cómo se eh, autoidentifica cada participante del estudio. Si se identifica como correspondiente al sector bajo, medio o alto, de la misma manera que el nivel educativo eh, y el género. Pasemos a la siguiente. Bien, entonces lo que tenemos es una distribución eh, bastante eh, cercana a cómo se distribuye la, la población en nuestro país, tomando en cuenta que casi la mitad del país eh, se distribuye entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, o en el llamado AMBA, eh, y eh, eso representa el, en el periodo 1 el 11% de la muestra, el 12,96%, en el periodo 2 y en el periodo 3 el 15,77, mientras que en el Gran Buenos Aires el 12,5, el 13,73 y el 13,36. Y luego lo que tenemos es dividido por eh, Buenos Aires Norte, Oeste, interior de la provincia de Buenos Aires, que a los fines del estudio no lo consideramos como AMBA lógicamente, y luego tenemos eh, los grandes centros urbanos que, eh, si uno lo compara con otros países, eh, prácticamente ninguno de ellos pasa el millón de habitantes, apenas Tucumán, que serían Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán y Neuquén. Ahora podemos pasar al siguiente. ¿Cuáles son las variables que medimos? Eh, utilizamos un instrumento estandarizado que es la SCL27, que es una versión abreviada, la SCL27, de, de Hart del 2001, es una de las versiones abreviadas de la clásica eh, check, li, eh, check Symptom List de 90 ítems de Derogatis, es un instrumento estandarizado, utilizado en, en muchísimos países del mundo y a lo largo de décadas, la SCL27 esta de Hart es del año 2001, y es una de las versiones abreviadas, un instrumento de screening que tiene... Eh, similares eh, propiedades psicométricas en cuanto a su validez y confiabilidad con respecto a la E90, es un instrumento muy útil para el screening en grandes poblaciones y también permite el, el, eh, la comparación de distinto tipo de, eh, de poblaciones. Eh, tiene eh, seis eh, dimensiones. Eh, una es la SCL27, una de las dimensiones es agarofobia, la otra es depresión, la siguiente es distimia, desconfianza, fobia social y por último síntomas eh, neurovegetativos. Entonces, como les decía, la, el corazón del estudio es, acá tenemos un, eh, un, un estresor mayor que vendría a ser esta situación de pandemia, cuarentena y eh, la, el, el, el gran... Eh, el gran problema que estamos todos atravesando. Y eh, el, en, en esos términos organizamos también, siguiendo un estudio que tenemos publicado del año, del año 19, cómo responden las personas frente a ese malestar psicológico o a ese estrés. Cómo lo resuelven. Y lo que tenemos en mente es, eh, por un lado, lo que serían conductas saludables, que nosotros lo tomamos de la idea de los factores protectores, y las conductas problemáticas que está asociado a lo que serían los eh, factores de riesgo y otras conductas eh, que no las clasificamos ni como saludables ni como problemáticas, ni como protectoras ni como eh, de riesgo. Eh, y ahora vamos a compartir entonces algunos de los resultados. Es un estudio muy complejo, entonces hay distintos tipos de cortes que uno puede ir haciendo eh, por región geográfica, por franja etaria, por sexo, eh, por condición socioeconómica autopercibida, y a su vez por cada una de estas dimensiones, eh, con lo cual nos llevaría mucho más tiempo, pero vamos a dar un, una versión eh, del, del corazón, del centro, de los resultados que hemos tenido, y a su vez de cómo se ha comportado algunas de estas variables desde el principio de la cuarentena hasta eh, el estudio 3 en los días 115-120. Bien, entonces... Vuelvo a la SCL. En la SCL lo que nosotros tenemos son eh, dos, grandes, eh, dos grandes índices. Esos dos grandes índices, uno es el GSI o índice de severidad global, que para decirlo en otros términos lo que refleja es el grado de malestar psicológico en términos globales de la población a la cual se le administra, y luego haciendo los cortes uno puede ir segmentando acerca de qué población presenta mayores puntajes o menores puntajes. El otro índice es, eh, que aplica una proporción mucho menor de población es lo que se llama eh, eh, índice de trastorno de riesgo psicológico o de trastorno psicopatológico, que es una medida mucho más estricta y eh, que se puntúa cuando un participante, supongamos un sujeto solamente participante del, de, del, del estudio, completa los 27 ítems, habiendo puesto en la, más de la mitad de los ítems, es decir, 14 o más de los ítems, con puntajes 3 o 4. Los puntajes 3 o 4 corresponden. Supongamos que nosotros tenemos una pregunta, eh, vamos a tomar una al azar, a ver la 11 que es una afirmación, mi corazón late muy fuerte, se acelera. Entonces, las respuestas posibles son nada, que sería cero, muy poco uno, poco dos, bastante tres y mucho cuatro. Voy a dar otro ejemplo, tener un nudo en la garganta, el ítem 18, eh, o el ítem 5, pensar en quitarme la vida. Estos son los 27 ítems, entonces cuando un sujeto, eh, que completó las 27 eh, preguntas, las 27 afirmaciones, responde con puntajes de 3 o 4, es decir, bastante o mucho, a más de la mitad de este instrumento, eh, a más de la mitad de, de los 27 ítems, 14 o más, se incluye dentro de este índice de trastorno de riesgo psicológico o de padecer un trastorno eh, psicopatológico. Entonces, lo que nosotros encontramos es que este índice fue creciendo a lo largo de, de, estas tres, de estos tres periodos, llegando, empezando con la semana 7-11 en 4,86. En el periodo 2, en el de 115 días, llega a 7,2% del total de la población y en el periodo 3 asciende a 8,1% del total de la población. Estas diferencias nosotros las ponemos acá porque son diferencias estadísticamente significativas y querría aclarar que la SCL lo que mide eh, son las variables eh, que, que reaccionan más a corto plazo. Es decir, nosotros tenemos instrumentos para medir cuestiones más de largo plazo, como serían los rasgos de personalidad o los trastornos de personalidad, y esto es el malestar, está dentro de la consigna, durante la última semana o durante los últimos 15 días, de acuerdo a la versión, pero siempre es durante el último periodo de una persona si ha sentido algo de todo esto. y Entonces, el, el, el incremento es sumamente notable, es, es significativo, y pasemos a la siguiente. Lo que encontramos es que ese incremento iba, eh, se, se iba acompañando y ahí se nos ocurrió como hipótesis separar por varias cuestiones, algunas de ellas obvias, como por ejemplo puede ser el hacinamiento, la cantidad de población, la cantidad de casos que había al principio mucho más eh, en, en el AMBA que en el interior del país, eh, las dificultades al acceso al aire libre, o eh, la superpoblación, el hacinamiento, dependiendo de, de, de las zonas, pero todo eso lo tenemos mucho más concentrado en el AMBA, y lo que encontramos es que hasta el periodo 2 crece de manera eh, casi conjunta, mientras que en el periodo 3 sigue creciendo en el AMBA, y en, en el resto del país pareciera eh, disminuir, ahí es como que se separan eh, este índice de riesgo de trastorno mental eh, de acuerdo a nuestro estudio. Pasemos a la siguiente. Este es el otro índice eh, que yo les comentaba. Teníamos entonces el índice de riesgo eh, o riesgo de, de, de sintomatología, que es esta medida muy estricta que les acabo de comentar, y acá tenemos esta otra medida que lo que nos da es un, un índice, por supuesto, si lo tradujéramos en porcentaje, yo les diría que a casi el 75% de la población en el periodo 2 llegó a presentar ese malestar psicológico. Pero bueno, este índice se llama índice de severidad global y es mucho menos estricto que el otro. Es decir, no es un índice de riesgo de trastorno mental, sino que lo que refleja es la respuesta frente a este malestar. Entonces, lo que encontramos es que en el periodo 1 teníamos eh, el índice en 0,85, creciendo muchísimo en el periodo 2 a 196. Esto es dentro de las hipótesis explicativas para nosotros. El periodo justamente, que nosotros tomamos el, el, segundo, eh, el segundo estudio, correspondía con esas dos semanas en las cuales eh, aparentemente se volvía a eh, la fase 1 de la cuarentena, que iba a ser sumamente estricta, similar a la del inicio, no tenemos manera de, de saberlo, esto es una hipótesis que tenemos, pero eh, de esas dos semanas pareciera que una fue eh, tuvo un cumplimiento o una adherencia eh, o una restricción mucho mayor, aunque formalmente eh, las dos semanas esas que correspondían al final de las vacaciones de invierno eh, de los niños era, eh, era la misma. Y en el periodo 3 lo que encontramos es una disminución, entonces pareciera que se asocia a eh, las restricciones o a la adherencia de la medida de las restricciones de la cuarentena y no tanto a otras medidas, porque el número de casos, el número de contagiados y de personas que se han recuperado y las que no se recuperaron de, de fallecidos, ha crecido. Sin embargo, si nosotros tomamos el, el, el, el índice de severidad global de este malestar psicológico difuso, que la podemos analizar de acuerdo a cada una de estas seis dimensiones que comenté, lo que encontramos es que hay una disminución y bueno, veremos los resultados del de próximo estudio que eh, realizaremos de acuerdo a las fechas que venimos manejando en una o dos semanas. Bien, eh, sintomatología eh, psicológica de acuerdo al sector económico. Este es un dato que a nosotros nos da eh, muy sólido, no llegamos a hacer los gráficos correspondientes a el tercer estudio, pero sí los análisis estadísticos, y tanto en el periodo 1 como en el periodo 2 y en el periodo 3 les agregaría que eh, hay una diferencia, y entonces, si bien va disminuyendo, eh, la, la disminución se corresponde con los altos ingresos. Entonces la pregunta sería, ¿quiénes son los que sufren más en términos de sectores socioeconómicos? Las personas que más eh, reflejan malestar, de acuerdo a nuestro estudio, y a otros también, son, cuantos más bajos ingresos, mayor malestar eh, psicológico y va disminuyendo hacia los ingresos eh, altos eh, que tienen registran o reportan menor malestar psicológico. Bien, pasemos a la segunda. Acá lo que vemos también es en la muestra 1, y en el estudio del periodo 1 y en el periodo 2, entre hombres y mujeres. En el periodo 1 yo les decía que era menor y en el periodo 2 este malestar era mayor. Ahora, ¿qué pasa? si nosotros los separamos con aquellas personas que se identificaron como hombres o como mujeres. Eh, las mujeres reportan en ambos, si bien, ojo, tomemos en cuenta que disminuye, eh, el, en ambos reportan eh, una diferencia significativa hombres y mujeres, y eso es concordante también con eh, otros estudios de la epidemia y otros estudios psicopatológicos que no tienen que ver con la epidemia, y es un tema eh, siempre abierto a la discusión, el, las causas por supuesto, pero reportan mayor sintomatología y más malestar las eh, mujeres que los hombres, y en cuanto a sectores socioeconómicos, cuanto más bajo, pareciera tener un impacto mucho mayor. Pasemos a la siguiente. ¿Qué pasa de acuerdo a la edad? Esto ya está bastante trabajado a nivel difundido a nivel social, pero hacia el inicio de cuando nosotros comenzamos con estos estudios, era una pregunta, incluso me acuerdo que eh, hubo todo un debate acerca de eh, las personas mayores. Nosotros eh, tenemos datos sólidos aproximadamente hasta los 65 años de edad, es decir que de 65 en adelante, que sería personas muy mayores, eh, tenemos todavía un signo de pregunta. Eh, algunos estudios de Inglaterra, de Italia y de España lo que dicen es que volvería a crecer, pero de acuerdo a nuestros estudios y a otros también locales, lo que encontramos es que Cuanto más eh, edad tienen las personas, menor malestar psicopatológico o menor malestar psicológico y menor índice de riesgo reportan. En los dos índices disminuye de acuerdo a la edad. O lo podemos decir al revés, a menor edad mayor eh, malestar y mayor respuesta a este estresor. Y ahora el doctor Cristian Garay, eh, cuando yo termine estos, estos datos de los indicadores, va a referirse a... ¿Cómo se responde a esto? ¿Cuáles son las conductas que se implementan para manejar este malestar psicológico? Pasemos a la siguiente, que es ya la exposición de Cristian Garay y responderemos después preguntas juntos. Buenas, ¿qué tal? Bueno, gracias Martín, gracias por la invitación al profesor Lombardi y a todo el instituto. Y bueno, eh, como decía Martín, lo que además de tomar la escala de síntomas, la SCL 27, también hicimos un cuestionario ad hoc para ver qué conductas implementan las personas en relación al malestar psicológico eh, experimentado durante la pandemia. Eh, y estos bueno, son los porcentajes de los tres periodos en los cuales pudimos hacer la toma hasta el momento, que como dijo Martín, después vamos a hacer un cuarto, una cuarta toma, y vamos viendo, por ejemplo, bueno, la actividad física, que es la más marcada, igualmente eh, no hay diferencias significativas entre cada uno de los periodos, pero lo interesante de, de la actividad física es, es que cuando comparamos las personas, o sea, estos son los porcentajes brutos ¿no? de los porcentajes, las personas que utilizan la actividad física como un recurso frente al malestar psicológico, pero cuando hacemos el análisis estadístico comparando las personas que hacen y no hacen actividad física, vimos una diferencia significativa respecto del índice que les comentaba Martín, que brinda la SSL27. ¿sí? Es decir, en las tres muestras las personas que hacen actividad física tienen significativamente menos malestar psicológico y menos sintomatología psicológica, que las que no lo hacen, con lo cual es un interesante dato que eh, de alguna manera confirma la idea de incluir la actividad física dentro de las actividades saludables. Eh, con respecto a la meditación, estos son los porcentajes brutos de las personas que utilizan la meditación frente al malestar, fíjense que igualmente tanto la actividad física como la meditación y mucho más con las otras dos opciones, eh, no es mucha la gente que utiliza estos recursos. O sea, la mayoría de la gente no hace actividad física, no hace meditación, etc. Pero bueno, acá en meditación, cuando comparamos quienes hacen y quienes no hacen meditación, eh, vimos que estaba asociada con menor malestar en el primer periodo, pero esto no era ya observable en el segundo periodo ni en el tercero. Eh, con respecto a la práctica de la religión, nos pasaba algo similar, ¿sí? o sea, lo observamos en el primer periodo y no en el segundo y en el tercero, y con respecto a la práctica del yoga, lo observamos en el primero, en el segundo, pero tampoco en el tercero. Como que parece que estas actividades... ...mantienen, ahí hubo un eco, no sé si lo, lo escucharon. Eh, les decía que por ahí silencien todos el micrófono eso para que no se haga eco, eh, que de todas estas actividades saludables, o actividades que utiliza la gente frente al malestar psicológico, la actividad física fue aquella que resistió en los tres periodos hasta ahora, eh, mostrando una asociación, una correlación, podemos decir, con menores niveles de malestar psicológico. Después, lo que preguntamos fue respecto de lo que llamábamos conductas más problemáticas, que toda la literatura asocia a mayor prevalencia de trastornos mentales en general, eh, y bueno, lo que observamos fueron estos porcentajes brutos en los tres periodos, eh, llamativamente, bueno, esto, acá no hay diferencia significativa en el consumo de tabaco, si bien pareciera disminuyendo, esto puede deberse sencillamente al azar, pero lo que no se debe al azar es el aumento del consumo del alcohol. Esto sí es una diferencia significativa, particularmente en el tercer periodo, y el alcohol también estuvo, así como, como el opuesto de la actividad física, asociado a mayor malestar psicológico y a mayor sintomatología, como era previsible, como ¿no? es una conducta, un factor de riesgo que ya de por sí puede representar un problema pero tengan en cuenta que nosotros solo les preguntábamos si consumían alcohol, no es que estamos hablando de personas alcohólicas, ¿sí? estamos hablando de personas que utilizan el alcohol para manejar el malestar psicológico en general, como cualquiera que pueda tomar una cerveza en la tardecita para relajarse, Digamos, no, no estamos hablando de, ni de abuso, ni, ni siquiera de abuso, ni siquiera de consumo problemático, ni siquiera de una persona que consume una cantidad problemática de alcohol, mucho menos de dependencia o de alcoholismo. Y respecto de las drogas ilegales, también observamos que quienes consumen drogas ilegales, también solo consumo, que puede ser ocasional, etcétera pero estaba asociado con mayor sintomatología psicológica en los tres periodos. Lo que comentaba Martín que hicimos con Gaby Lunansky, que es una doctoranda de la Universidad de Amsterdam, es un análisis de, una, de los datos con una metodología que permite entender la relación entre dos síntomas que observamos a partir del SSL, los 27 síntomas que evalúa la SSL, esta versión de la SSL, y las conductas que nosotros preguntábamos. Para entender un poco más cómo se van agrupando los síntomas en relación a ciertas conductas, cuáles son los síntomas que se agrupan en relación a ciertas conductas, y cuáles, al contrario, se distancian de ciertos comportamientos. Es decir, por ejemplo, de la actividad física, cuáles son los síntomas en que se distancian, porque vimos que estaba asociada con menor sintomatología. O del alcoholismo, para tomar las dos cuestiones bien claras, cuáles son las la, los síntomas que se acercan. ¿no? Uno podría pensar en clásico la, la relación entre alcoholismo y sintomatología depresiva. Y estos son los gráficos que resultan de este análisis en red, que es una metodología bastante interesante, que bueno, Gaby Lunansky dio una charla en el instituto sobre cómo hacer estos análisis a través de unas fórmulas que se desarrollan en R, que no, no están prefijadas, que se adaptan, que es una metodología muy interesante también no solo para seguir datos en grandes poblaciones, sino para hacer seguimientos en casos individuales, o sea, estudios ideográficos, con estudios de caso único. Y acá van a ver que las líneas que son eh, violetas, digamos, creando a violeta, son asociaciones, ¿sí? entre ciertas conductas, estos son todos los síntomas de la SCL, los 27 ítems, y están las conductas problemáticas y las conductas saludables. Y las líneas que están entre estos nodos, lo que serían las aristas que unen a estos nodos de la red, que tienen un color más eh, naranja, más cálido, este, este color muestra distanciamiento, ¿sí? o sea, vínculos por asociación o por eh, correlaciones que serían positivas o correlaciones negativas. Y nos interesó comparar la estructura global de la red de toda esta población en el periodo 1, en el periodo 2, y ahora estamos analizando los datos del periodo 3, porque esto lleva su tiempo. Eh, pero comparando el periodo 1 y el periodo 2, observamos un cambio en la estructura general de la red. ¿sí? que es congruente con este aumento que me mostraba Martín, de mayor prevalencia de trastorno mental. Es interesante ver cómo aumenta la prevalencia de trastorno mental en los periodos 1, 2 y 3, y disminuye el malestar psicológico global. Uno se preguntaría cómo es posible esto. Y bueno, porque justamente la, el índice de riesgo de trastorno mental está asociado a un pequeño grupo que presentaría trastorno mental, y que ese grupo, digamos, que sabemos por la psicopatología que es más vulnerable a los estresores de cualquier tipo y mucho más este estresor mayor y multidimensional como el de la pandemia, se van agravando los síntomas y esto va cambiando periodo a periodo. O sea, lo que nosotros vemos también en este cambio de la estructura, de la relación entre síntomas y conductas, es que las personas con vulnerabilidad psicopatológica se van agravando con el paso de la, la pandemia y las personas que no tienen esa vulnerabilidad, por ahí, con como decía Martín, con el relajamiento de, y flexibilización de las medidas de aislamiento social, van recuperando un poco el bienestar o van disminuyendo el malestar, dicho de otra manera. Sin embargo, las personas con vulnerabilidad o con riesgo de trastorno mental, no, digamos, puede ser retirarse el estresor, puede incluso resolverse este gran problema y estas personas van a tener secuelas más a largo plazo y eso es un poco lo que vamos a ir confirmando, con el, lo, lo que esperamos chequear con el futuro análisis en red del periodo 3 y del eventual periodo 4 que hagamos. Eh, otra cuestión que nos pareció importante preguntar dentro del cuestionario DOC era la cantidad de personas que eh, consideran necesitar tratamiento psicológico Habíamos preguntado también, bueno, lo presentábamos acá, pero cuántos están en tratamiento psicológico, que era alrededor de un 15%, eh, pero estas personas no están en tratamiento psicológico y consideran que necesitan tratamiento psicológico. Esto lo preguntábamos recién a partir del periodo 2, pero hubo un aumento significativo al periodo 3. Fíjense que los que no realizan tratamiento psicológico, casi la mitad de las personas consideran que lo necesitan en este momento, y al preguntarle por qué no lo realizan, bueno, una de las cuestiones que se destacó, en, particularmente en el periodo 2, fue la preferencia por una terapia presencial, recuerden que en ese periodo no era posible realizar terapia presencial, hoy en día sí lo es, eh, o no podían hacer este tipo de tratamiento, o no se lo cubría la prepaga, o no había un servicio gratuito, o no lo podían pagar. O sea, variables económicas también explicaban gran parte de por qué estas personas que sí consideran que necesitan tratamiento psicológico no lo están llevando, adelante o incluso algunos que lo intentaron y no recibieron respuestas del Sistema de Salud. En un sistema privado eh, puede ser de cualquier tipo, ¿no? En un sistema de salud en un sentido amplio. Eh, es interesante, bueno, mencionarles que desde la facultad, desde el comienzo, implementamos intervenciones psicológicas, desde recomendaciones psicológicas, psicoeducativas acerca de cómo manejar el malestar psicológico de la pandemia, ya desde las primeras semanas de eh, las medidas de cuarentena, eh, un servicio que no sé por qué, no me parece, bueno, este es el, el flyer del servicio que es exclusivo para personal de la salud, pero también hay otro que es también para profesión para personas en general, que es el primero que hicimos, sí y no sé por qué no se me guardó el, el, el flyer, pero bueno, eh, fue con el que comenzamos y luego simplemente este para personal de salud, que como decía Martín, es un personal gravemente expuesto a este estresador por la naturaleza de su trabajo. ¿sí? Así que... Bien, dentro de las conclusiones, o sea, nosotros lo que queríamos destacar es que el impacto psicológico de la pandemia es relevante en nuestro país y que debe considerarse, debe incluirse la salud mental dentro de las políticas de salud, junto con otros aspectos sanitarios, que la mayor duración del aislamiento se correlaciona con mayor impacto psicológico negativo, recuerden lo del alcoholismo, recuerden lo del riesgo de trastorno mental, pero también en otros indicadores que no tenemos tiempo de mencionar, y que la flexibilización de las medidas se asocian con menor sintomatología o malestar psicológico general global, aunque no con una re reducción del riesgo de trastorno mental, recuerden en aquello que, que mencionábamos antes. Eh, y pensamos que bueno, estudiar eh, digamos, el estado de salud mental de nuestra población es crítico para diseñar intervenciones psicológicas adecuadas que se ocupen de promover los aspectos saludables, disminuir o prevenir los aspectos problemáticos, y que el acceso de la población a la atención de salud mental es crucial para atenuar el impacto que pudimos relevar eh, de la pandemia en la, en la salud mental, ¿sí? prevenir sus secuelas a, a largo plazo. Respecto de esto, hay muchos estudios que informan de pandemias anteriores, eh, trastornos mentales que duran, que se cronifican, eh, trastornos, por ejemplo, de estrés postraumático, es uno de los más detectados, pero trastornos de ansiedad de la salud, depresión, alcoholismo, sustancias, etcétera. Así que bueno, esto era lo que queríamos compartir con ustedes. Entonces... Bien, muchas gracias eh, al doctor Echevers y al doctor Garay por los efectos de la pandemia en nuestro país. Y tenemos que pasar en este momento a la próxima exposición y si hay preguntas puntuales las podremos retomar en el debate. Así que... Eh en este caso presentar a la doctora profesora Elizabeth Ormart de Adjunta regular de Psicología Ética y Derechos Humanos de la Facultad de Psicología, coordinadora de la pasantía y práctica profesional, eh, el rol del psicólogo en el ámbito de las técnicas de reproducción asistida, directora de investigaciones, asimismo como eh, el profesor Echevers de esta casa y también de la Universidad de La Matanza. Y la exposición es sobre, como dice ahí, vivencias de niños, niñas y adolescentes de escuelas carenciadas del conurbano. Eh, doctora Ormart Bueno, le, le muchas pido, gracias. Eh, sí. Trataré de ajustarme a los 10 minutos. <risa> Les agradezco por la invitación. Eh, bueno, yo quería empezar... Eh, eh, esta presentación con este cuadro de un pintor japonés que se llama Ishida, que retrata el contexto de encierro de un adulto con un niño, en un cuadro llamado Invernadero. Eh, y justamente eh, el arte y la ciencia nos permiten describir y comprender la realidad. En el, en el caso del arte impacta más nuestra sensibilidad y la ciencia impacta nuestra racionalidad. Pero de alguna manera, a través de las dos vías, podemos tener una visión más, más rica y compleja de, de este fenómeno, ¿no? De lo, que constituyó, eh, o de lo que constituye el aislamiento social preventivo en niños, niñas y adolescentes. Eh, quiero enmarcar un poco el trabajo, como dijo Matías, yo soy profesora de ética, psicología ética y derechos humanos, pero esta investigación está más vinculada a un proyecto UBANEX de intervención en desastres y emergencias sociales, formación de educadores en escuelas carenciadas del Gran Buenos Aires, que venimos realizando con el profesor Michel Fariña desde el año 2011. Eh, y está vinculado también a un postdoctorado que yo estoy realizando en la Universidad de San Luis, eh, que tiene que ver justamente con la construcción de subjetividades epocales, el, el trabajo también con niñas, niñas y adolescentes este, a, en, el, en la escuela y en contextos eh, ajenos a la escuela, no extraescolares, a través de medios audiovisuales, que lo dirige la profesora Alejandra Taborda. Entonces, en relación con, este, con, estas, eh, con estas áreas de trabajo en particular, eh, y en particular con el proyecto UBANEX, que ya tiene nueve años de, de duración, eh, hemos venido eh, realizando trabajos y talleres eh, en escuelas y eh, publicando algunos materiales eh, para los docentes eh, vinculados a problemáticas que, como planteaba recién, tienen que ver con situaciones de vulneración de derechos, con eh, deterioro del tejido social, con crisis económicas, es decir, con situaciones eh, de emergencia social, eh, y cuando se presenta esta situación de la pandemia, este, a mí me interesaba justamente poder escuchar más que, digamos, no solamente ¿no? las voces de los docentes con los que sigo en contacto a través de talleres, eh, sino también eh, las voces de los, de los niños, niñas y adolescentes que van transitando este, esta escolaridad en sus casas. Eh, la... Este, la muestra está conformada por niñas y niños eh, de las zonas de escuelas de Morón, La Matanza, de 3 de febrero. Eh, como les decía recién, estas escuelas eh, eh, las conocemos, las transitamos habitualmente y este, me contacté con los directivos, con los padres, con las familias, eh, pidiendo un consentimiento para realizar las entrevistas a los niños que realicé vía este, videollamadas de WhatsApp con un adulto también presente eh, y fueron tomadas estas entrevistas en el mes de mayo. Eh, la doctora Taborda también tomó algunas entrevistas en San Luis, pero eh, para el análisis, de para esta presentación yo tomé solo las de la, de la zona de Gran Buenos Aires. Y la muestra de los adolescentes se realizó a través de un formulario autoadministrado de 489 estudiantes en el mes de julio. ¿sí? Esta cuestión del momento, también como decía este, Martín antes, es importante. Eh, y los, los ejes, o más que ejes, son algunas tensiones que a mí me interesaba indagar, tienen que ver con... Eh, la tensión entre la escolaridad antes de la pandemia, lo que es el espacio escolar eh, y lo que constituyó la escolaridad en el contexto de, de ASPO, ¿no? de aislamiento social preventivo obligatorio. Eh, ustedes saben que las escuelas, en tanto entes artificiales y temporales, suponen un quiebre con las prácticas y el contexto de crianza, y hoy la escuela ha entrado, sin elegirlo, es ser una oferta virtual más para los niños y las niñas, y los docentes muchas veces se encuentran compelidos a planificar estrategias de enseñanza virtual, cuando muchos de ellos no se encuentran a gusto ni manejan estas herramientas. Entonces el espacio escolar, diseñado con un modelo de panóptico, en donde cursaban los niños antes de, de la pandemia, eh, se ha transformado ahora en un espacio del hogar escolarizado y un espacio virtual, el tiempo también se ha trastocado, la, la escuela suele tener tiempos cronometrados de recreación y de tareas, eh, y estos tiempos se trastocaron y se desordenaron, por decirlo de alguna manera. Eh, lo vemos en, en, en esta cuestión de que se dan unos tiempos continuos dentro de la familia, eh, donde no hay este ordenamiento que pone a la escuela, muchas veces la escolaridad en el turno mañana regulaba la vida familiar, eh, y ahora lo que vamos a ver es que niños, niñas, adolescentes este, se quedan jugando o se quedan despiertos eh, hasta altas horas de la noche de la madrugada y al día siguiente muchas veces duermen. Eh, o se levantan para, para hacer alguna actividad y después se vuelven a acostar, ¿no? Es decir, hay como una cuestión de un tiempo continuo. Eh, en relación con los pares, yo me preguntaba justamente qué pasaba entre estos juegos, recreos y actividades extraescolares que suponía la escolaridad antes de la pandemia, y este, si ahora... Este, a partir del aislamiento, ¿no?, se daba una ausencia de relación y cómo se daban estas formas de entretenimiento, de relación con los pares a través de esta modalidad virtual. Y por otro lado, cómo se da la relación con los padres, mientras que la escolaridad suponía una salida exogámica, muchos padres trabajan durante el día y recién a la noche están con los niños, eh, y en, estos, en este caso eh, la escolaridad se pasa a... A realizar dentro de las casas, muchas veces los padres hacen de, de maestros o de colaboradores con las tareas infantiles, eh, y también me interesaba indagar un poco lo que extrañan los chicos de la escuela, los miedos que manifiestan y cómo se proyectan en la escuela futura. Bueno, de todos estos temas, este, tomé hoy algunas cuestiones porque este, me pidieron que, que sea breve, Así que dije, bueno, en 10 minutos voy a tratar de tomar algunas cuestiones este, centrales. Eh, en relación con las características contextuales de estas escuelas, eh, por lo general son escuelas donde eh, acuden familias numerosas, el 74% son cuatro o más personas que viven en la casa, eh, casas de tres o más ambientes en su mayoría, y cuentan con... Eh, Ninguna computadora, el 18%, o una, el 50,7%, con lo cual vemos que esto va a generar este, dificultades a la hora de realizar actividades sincrónicas, eh, y hay un 7% que no tiene directamente internet, y el otro porcentaje son este, familias que tienen internet, eh, a veces eh, con este formato de, de internet este, paga, ¿no? Eh, eh, en datos, ¿no? así lo llaman. Y eh, en relación con el dispositivo que usan para conectarse con la escuela, eh, la mayoría de los niños y niñas adolescentes lo comparten con los hermanos, justamente porque suelen tener uno, y muchos usan el celular como dispositivo para conectarse, eh, y si es, se trata de una computadora lo comparten con una, dos o tres personas más. Eh, estas características de las escuelas eh, nos enmarcan un poco este, el contexto de los niños, pero también los docentes provienen de estos contextos. Eh, los talleres que tenemos con los docentes, ellos manifiestan la misma situación, ¿no? que suelen tener eh, hijos en edad escolar y que no disponen tampoco de este, dispositivos electrónicos para comunicarse todos y poder hacer actividades sincrónicas. Eh, en relación con, con los niños y las niñas a mí me interesaba escuchar sus voces, sus vivencias de este, la pandemia, eh, por eso hice entrevistas con ellos eh, y lo que ellos plantean cuando les preguntaba bueno qué hacen durante el día o qué extrañan de, de lo que era la escuela antes, no la mayoría bueno yo tomé acá algunas algunas, algunos dichos ¿no? de los chicos y las chicas, que dice, por ejemplo, juego con los jueguitos del celular, dice una nena de la escuela, no extraño nada, bueno, el patio y a los chicos. Juego con mi celular y veo YouTube, extraño a mis compañeros, solo quiero jugar y estar con mis amigos y mis abuelos, ahora estoy todo el día viendo YouTube, extraño a mis amigos. Eh, o sea que, bueno, en general... Lo que vamos viendo ¿no? en, en todas estas entrevistas es que lo que aparece como más extrañado es el contacto con los otros chicos, eh, en realizar actividades, correr, salir, bailar, dice una nena que va a danza, ¿no? eh, y esto aparece eh, permanentemente en, en las entrevistas. ¿no? Yo tomé acá algunos dichos. Y lo más rechazado, lo más odiado, es la tarea eh, yo estas entrevistas las tomé en el mes de mayo eh, y este, justamente lo que referían en general a, a las familias eh, y los docentes eran que eh, en ese momento se implementaban tareas eh, mediante eh, mail, entonces les enviaban un mail a, las, a los chicos y las chicas y los papás lo lo imprimían o, lo, o los chicos lo copiaban y este, hacían las actividades. Eh, todos dicen, eh, me mandan mucha tarea, no me gusta que no me presten mucha atención en las clases por videollamada y me mandan demasiada tarea que es aburrida, mucha tarea, eh, no me gusta hacer la tarea. Bueno, eh, justamente hay un pedagogo eh, italiano, eh, Tonucci, que había realizado también entrevistas a niños y refería exactamente lo mismo, es decir, que lo más rechazado por los chicos, chiquitos, ¿no? del nivel primario, eran la cantidad de tareas y las tareas que tenían que hacer, y que lo más este, extrañado eran los compañeros y los amigos. Eh, otro tema eh, que, tenía que, ver, que tiene que ver con los miedos, con los temores, eh, es eh, justamente lo que refieren ellos como, como lo que les da miedo de esta situación. Dicen que les da miedo lo que ven en televisión, me fijo cuántos infectados hay, la señora no me habla de eso, yo lo hablo con mi mamá, dice un nene de 8 años. Eh, una nena dice el coronavirus es un virus que mata gente, te tenés que quedar en tu casa cuidándote solo, salir a comprar comida. Eh, en general, eh, lo que refieren los niños y que además es acorde a, a la etapa evolutiva es este temor a la pérdida de, las, este, de los padres. ¿no? Eh, estos miedos y estos temores eh, también suponen un proceso de duelo eh, de las pérdidas, ¿no? el duelo por este, esta pérdida de los amigos, eh, por el lugar de la escuela, el patio, el lugar para correr, para jugar... Eh, y también, este, justamente, estas pérdidas van generando eh, un sufrimiento psíquico que va a ir demandando eh, cierta metaforización, cierto trabajo eh, de recomposición, ¿no? eh, Y en relación con la proyección o con el después, eh, la mayoría de los chicos y de las chicas dicen, no le cambiaría nada cuando vuelva a la escuela, quiero que todo siga igual, que no cambie nada, está bien como está. Eh, y esta, esta proyección eh, inmóvil ¿no? del futuro también nos da cuenta de la dificultad para procesar esta, este cambio eh, y que nos demandará también cierto trabajo psíquico de encuentro, desencuentro con esto perdido, ¿no? eh, con esta especie de idealización de la escuela como era antes. Eh, en el caso de los adolescentes, eh, tomé también algunos puntos de las, de las entrevistas, eh, de la, perdón, del cuestionario, no todos, eh, sobre todo para compararlo con, con los de los niños. Eh, no. Los adolescentes refieren que también lo que más extrañan es a los amigos, eh, la compañía, compartir, y eh, en menor medida, en un porcentaje bastante menor, la explicación de los profesores. ¿no? Eh, la primera respuesta la tomé de un nene que estaba empezando primer año, ¿no? y se refiere todavía al maestro, porque en realidad tuvo una semana de secundario, entonces dice, eh, preguntarle a los maestros algo que no entienda y que ellos me expliquen de distintas formas, sin esperar a que me contesten un mensaje pasado el tiempo de entrega de la actividad enviada. ¿no? como que este, las explicaciones a veces llegaban a destiempo, extraño las clases presenciales, la educación no es la misma, eh, o este, la última chica que dice, ahora no me gusta nada, siendo sincera me cuesta poder unirme a las clases porque no tengo computadora, no entiendo absolutamente nada de lo que se explica, y de ser así me cuesta el doble, prefiero mil veces ir a clases y que me expliquen las veces que sean necesarias para comprender, ¿no? Estas este, referencias que tomé tienen que ver justamente con esta dificultad para entender, inclusive a través de, de un mit, como dice otro chico, ¿no? Eh, los chicos, los adolescentes dicen que están en su mayoría en las redes, en un 73%, pasan tiempo con su familia, esto también lo refería este, otras investigaciones que que la pandemia les dio la posibilidad muchas veces a los chicos de empezar a, a conocer un poco más a los padres, a estar más tiempo con ellos, a compartir otras cosas. Eh, cuando los padres trabajan, muchas veces el tiempo que tienen para estar con los chicos es, es limitado. Eh, y eh, en relación con el entretenimiento, bueno, fundamentalmente se da este, a través de series que ven en alguna plataforma, o juegos de internet, en su mayoría, eh, y el, le dedican, digamos, de una a tres horas, dice el 52%, entre 4 y 6 el 33%, y después de 7 a 9 el 9%, ¿no? las horas que le dedican al entretenimiento este, diariamente. Y en relación con los tiempos de, del descanso, como les contaba antes, ¿no? Este, puntualmente dicen que los chicos se acuestan de, antes de las 12, un 18,8%, eh, entre las 12 y las 2 de la mañana, el 42%, entre las 2 y las 4, el 25%, y entre las 4 y las 6, el 11%. ¿no? Esta cuestión de que muchas veces refieren que se quedan jugando este, a la hora de la madrugada. Y finalmente, bueno, en relación con las proyecciones eh, futuras y el regreso a la escuela, también hay una gran mayoría que contesta que piensa que la escuela va a ser como antes, volver a la normalidad como antes de la pandemia, que sea como siempre fue, no más allá de que en general los adolescentes siempre tienen una postura crítica en relación con la escuela, este, ahora justamente esto es de extrañar y volver a, a la escuela como era antes, este, nos habla de esta imposibilidad de procesar justamente el cambio, ¿no? la dificultad. Eh, algunos eh, van a poner el énfasis en las medidas sanitarias, ¿no? es decir, cómo se imaginan ese regreso a la escuela con tapabocas, manteniendo la distancia, con barbijo. Eh, algunos también apuntan a la cuestión de la pérdida de lo afectivo, ¿no? esta cuestión de que que va a ser distinta a la escuela, no vamos a estar todos juntos, no nos vamos a poder abrazar, no va a ser como antes, ¿no? En, en, en menor medida ya empieza a aparecer algo de, justamente de esta cuestión de lo perdido a partir de, de esta pandemia, y finalmente no hay ninguna referencia, que a mí me, me llamó la atención, a que se modifique en algo la forma de transmitir los conocimientos, ¿no? que se modifique algo de lo que sería lo académico o la finalidad de la escuela, que tiene que ver con esta cuestión de, de ser una institución para la enseñanza. ¿no? Lo que más aparece como valorado este, es lo, lo afectivo, el lugar de encuentro, más que la cuestión de la transmisión de los conocimientos. Bueno, y hasta acá llega más o menos a la exposición, después veremos si tienen alguna otra duda o pregunta en relación con esto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias doctora Ormart. Eh, si hubiese alguna pregunta para alguna precisión por parte de la doctora sobre la exposición, algo que quisieran que amplíe. Pueden levantar la mano, pedir la palabra o, o escribir en el chat y leemos su, sus preguntas. Bueno, ahí festejan la, la claridad, que se ve que no, no dejó lugar a preguntas en el chat. Bien, bueno, entonces eh, avanzamos hacia nuestra tercera exposición y luego podemos retomar preguntas anteriores para la primera exposición, para la segunda y para la que va a realizar ahora, la doctora Isabel Fernández, nuestra invitada internacional, eh, psicóloga permanente del Hospital eh, Valverts, eh, es un centro de atención pública en psiquiatría y salud mental, eh, inmenso, les digo, tuve la oportunidad de, de exponer alguna vez, eh, es gigantesco, es tan grande que hasta tienen canchas de tenis. Así que, en, en este centro... Te marco. Sí, en el centro de, de en Marsella. Además, la doctora Fernández es una investigadora formada en la Universidad de Ex-Marsella, a la que hacía referencia el doctor Lombardi al comienzo de este encuentro. Eh, es el segundo polo científico más grande de Francia, después de París. Y es una universidad con la que estamos trabajando en conjunto con Relaciones Internacionales de la Facultad de Psicología, un acuerdo de cooperación internacional que esperamos en el mediano plazo poder confirmar. Bueno, doctora Fernández. No sé si ven, ¿ven la pantalla. Eh, ¿Se ve, Matías, en la diapositiva? Sí, sí. Eh, sí. Yo las veo y me parece Exacto. que las bueno, antes que nada les quería agradecer, muchísimas gracias por la invitación al Instituto de Psicología y la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco de nuestra práctica, de nuestra práctica acá y otros espacios. Entonces les voy a hablar un poco de la clínica de la crisis del coronavirus en un servicio de psiquiatría adulta en, en el Centro Valverde. Entonces voy a intentar también mantenerme dentro del tiempo determinado. Valvea es un hospital psiquiátrico público de Marsella que se abre en 1975 y su fundación se inscribe en la sectorización de la psiquiatría francesa. Un paréntesis muy rápido, que es la sectorización? La sectorización es una política de organización territorial que aparece en los años 60 y se trata de una política de salud mental que permite la atención de pacientes cerca de sus domicilios y sin discriminar su nivel socioeconómico o su patología. Esta herramienta es un legado de la posguerra y eh, el sector ha sido diseñado para acoger cualquier tipo de demanda de tratamiento psíquico. Bueno, la palabra sector, como ustedes saben, remite a una zona geográfica que determina eh, una cierta cantidad de habitantes y garantiza así la existencia por sector de un cierto número de camas de hospitalización y lugares de consulta y diferentes estructuras de atención sanitaria. Esta herramienta nació entonces de un movimiento político que transformó una psiquiatría asilar en una psiquiatría más humana y arraigada en la ciudad. Entonces, a partir de la política del sector, el Hospital Valvea está organizado a partir de cuatro sectores para 350.000 habitantes, además de algunos servicios específicos como la gerontopsiquiatría o el Centro de Evaluación Autismo. Cada sector se ocupa de un territorio de 70.000 habitantes aproximadamente, en sector adultos, y cuenta con un servicio de hospitalización, es decir, 24 camas y una serie de unidades extrahospitalarias, centros de consulta, centros de día, etc. Las puertas de los servicios están abiertas y la prohibición de la inmovilización o la contención física está escrita en el proyecto del establecimiento y forma parte de la identidad del hospital. Eso para un contexto un poco general, y un contexto particular del servicio del que les voy a hablar, es el servicio de Lechilla, el servicio de los tilos. Es uno de los cuatro servicios intrahospitalarios, um, compuesto por un equipo pluridisciplinario, enfermeras, enfermeros, médicos, un asistente social, agentes de mantenimiento, una psicóloga y una secretaria. Históricamente y hasta el día de hoy, el servicio es ha sido orientado a partir de la referencia a la psicoterapia institucional, apoyada por clínicos de referencia psicoanalítica y sistémica. Este intento de reflexión permanente de la práctica se materializa con cosas bastante concretas. Entonces, la primera y la principal es que las puertas del servicio están abiertas, excepto por las dos habitaciones de aislamiento por las que estamos haciendo un trabajo de investigación actualmente para cerrarlas. La existencia de momentos de reflexión semanales como las reuniones comunitarias, las reuniones clínicas, las reuniones de sector, el apoyo de las actividades terapéuticas, la organización colectiva de salidas terapéuticas y el hecho de que el personal no lleva bata o elementos que puedan distinguirlo a priori de pacientes o de cualquier persona que circule en el servicio. De todas las características de esta visión de la clínica, quizás la más importante sea el hecho de que todos los miembros del equipo y también los pacientes son considerados a partir de un doble eje, que es el del estatuto, es decir, a partir de su estatuto de psicólogo, médico, enfermero, paciente, etcétera, Pero también y sobre todo a partir de su función asistencial. Se trata de un grupo terapéutico con la intención, no siempre exitosa de hecho, de crear en el servicio un ambiente, un lugar que cura. Bueno, no voy a entrar en los detalles de esta organización, era para describirles un poco el funcionamiento básico que nosotros intentamos mantener. Eh, los pacientes que ingresan, eh, los pacientes que se admiten en el servicio ingresan por las urgencias psiquiátricas o por las estructuras extrahospitalarias del sector. Son pacientes en situación entonces de crisis o de post-crisis. En general las urgencias no, no pueden eh, proponerles a los pacientes más que 48 horas. Y el funcionamiento sectorial del hospital asegura la heterogeneidad de situaciones clínicas. En otras palabras, hay un poco de todo. Eh, esto nos permite crear grupos dinámicos y a veces un poco explosivos y en constante movimiento. El promedio de la duración de las internaciones en el servicio es de 30 días y aproximadamente un tercio de los pacientes son hospitalizados sin su consentimiento, es decir, pedido de un tercero o de un representante de Estado. La crisis sanitaria y lo que produjo en el servicio... Entonces, en Francia el presidente va a dar un discurso el lunes 16 de marzo por la noche para anunciar la medida de confinamiento sanitario, lo que ustedes llamaron antes ASPO. El tono del discurso es grave, dura 10 minutos y la palabra guerra se pronuncia 8 veces. Estamos en guerra. Los desplazamientos están limitados al mínimo, solo por razones profesionales o médicas. La ciudad se encierra completamente completamente. Solamente los supermercados, las farmacias y los hospitales van a permanecer abiertos. Es un tiempo de desideración y de acción. Al día siguiente en el servicio aparecen mil preguntas. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué hacer? ¿Cómo trabajar y cómo tratar con seguridad? ¿Cómo tratar el miedo y la incertidumbre? Estamos en guerra, pero no sabemos bien qué hacer ni contra quién luchamos. El encierro se materializó muy rápidamente fuera del hospital, es decir, el hospital está en las afueras y cuando nosotros íbamos al hospital todas las mañanas, atravesábamos una ciudad cerrada y vacía. Uno de los principios fundadores del Hospital Valverde es apertura y libertad de movimiento. Las puertas de las unidades, como les decía, no están cerradas, las de la entrada del hospital tampoco. El hospital abierto a la circulación de personas e ideas también se vio abierto al virus y se había convertido en un lugar poco seguro y peligroso. Las entradas y las salidas eh, ahora estaban filtradas en la puerta, es decir, controladas, una puerta semicerrada, podríamos decir, y las puertas de nuestro servicios. se preguntarán ustedes, Nunca se han cerrado, pero obviamente nuestra práctica tuvo que ser revisada, teniendo en cuenta las nuevas coordenadas espaciotemporales y sobre todo políticas. En este sentido voy a citar aquí a Stephanie Tuario, que es la psiquiatra responsable del servicio, que va, nos va a decir que de un día para otro la comunidad terapéutica se volvió peligrosa, todo lo contrario de lo que siempre hemos defendido. Entonces, se suspendieron todas las actividades institucionales realizadas en lugares comunes, salas de espectáculos, terrenos de fútbol y tenis, que mencionabas. Eh, la asociación OSLAG, que es una asociación formada por artistas y miembros del hospital, eh, que mantiene vivo un puente entre la cultura local y el hospital, suspendió todas sus proposiciones, que en ese momento eran talleres de danza contemporánea, música y video. Va a surgir así una nueva organización desde el primer día, entonces desde el martes siguiente a la, a, a, al discurso del presidente. reevaluación de las hospitalizaciones y de las admisiones. Solo los pacientes que no pudieran regresar a sus hogares van a permanecer hospitalizados y todos los que se encontraban próximos a ser dados de alta van a regresar para confinarse en su casa. Un refuerzo importante del trabajo ambulatorio, ahora por teléfono, porque al principio no tuvimos, no teníamos autorización para seguir trabajando en los consultorios externos. Para minimizar la cantidad de hospitalizaciones, las estructuras ambulatorias que estaban cerradas, pero funcionando por teléfono, van a intervenir eh, para intentar mantener al máximo situaciones a veces difíciles eh, dentro de los hogares. Entrevistas clínicas en espacios semiabiertos, hemos caminado mucho por el parque del hospital para hacer entrevistas. No se permiten visitas en un primer momento, luego eso va a cambiar un poco. Las actividades terapéuticas se reducirán a máximo de cinco personas en lugares abiertos, jardines y parques. Suspensión por lo tanto de la reunión comunitaria, que era un, un ámbito regulador importante en el servicio que reunía toda la comunidad terapéutica, entre 20 y 30 personas una vez por semana, y la socioterapia, que es la cafetería del hospital, que es una de las fotos que ustedes ven, que es un punto muy importante en el hospital, se cerró en un primer momento y luego lo van a abrir, pero con modalidades de trabajo un poco diferentes. El personal se vistió con uniformes blancos y después de unas semanas eh, usó barbijos. Ante el ambiente del encierro y sin cafetería a disposición, se ofrecieron nuevas actividades terapéuticas en el servicio para mejorar un poco el ambiente, se redujeron las reuniones clínicas y durante el periodo de confinamiento la reunión de sectores se tuvo que posponer y se retomó luego de dos meses. El proceso de admisión de los nuevos pacientes y el manejo de los pacientes COVID positivos son las dos medidas que más han cambiado durante todo ese tiempo y que más han producido tensiones. Eh, entre, entre los distintos servicios del hospital. No, no voy a detenerme en estos puntos porque la verdad que merecen una presentación aparte, pero me parece que los cambios institucionales que fueron necesarios para aceptar lo que venía de afuera son indicativos de la precariedad de nuestra capacidad de recepción en ese momento. Estas medidas fueron, fueron cambiando e incluso algunas siguen vigentes. Eh, la crisis ética. Durante esos eh, encuentros semanales, la, la dirección había organizado encuentros semanales con representantes de cada sector y de cada profesión, lo que no fue nada fácil de organizar para discutir de forma conjunta los rumbos que íbamos a, a seguir. Así fue que pudimos afrontarnos con la diversidad de reacciones de todos los profesionales, con diferentes tipos de angustia que había que acordar. Y nos encontramos con el peligro de las certezas y del bien para todos. Por el bien para, para la mayoría, las restricciones a la libertad pueden verse como signos de caridad. Y los servicios, los cuatro, que nunca cerraron, eh, se han preguntado si era necesario cerrar o no. Y el hecho de que esa pregunta surja eh, muestra hasta qué punto la tensión existe aún entre atención sanitaria y control social en psiquiatría. En lo que concierne a la crisis ética, muchos elementos quedan por pensar en este periodo de crisis. Elementos clínicos, es verdad que esperábamos ver llegar, teníamos hipótesis clínicas, de esperábamos ver llegar a un tipo de pacientes a los servicios, esto no sucedió, la clínica nos sorprendió. Y elementos institucionales y grupales. Me voy a concentrar únicamente en la, una, una pregunta ética y por tanto también clínica que ha sido revelada por esta crisis y que me parece necesario seguir pensando. ¿Cómo seguir acogiendo y tratando la psicosis en un lugar vivido como peligroso? Sobre todo porque los miedos y las angustias que despierta el virus, era un poco lo que decía Gabriel al principio, el miedo al contagio, el miedo al otro, la inseguridad del encuentro, son punto por punto los síntomas de muchos pacientes hospitalizados. Sabemos que el tipo de transferencia en la psicosis puede producir estos mecanismos en los terapeutas, salvo que ahora estos miedos fantasmáticos tenían un escenario bastante concreto donde tomar forma y de alguna manera todos sufríamos de la misma dolencia. El servicio seguía funcionando con las nuevas consignas, limpiar todo constantemente, no acercarse demasiado, mantener distancias entonces, y si había dudas sobre el virus, aislar y apartar. Todo lo contrario de un trabajo asistencial en psiquiatría, donde nuestra única herramienta es la proximidad del encuentro y su análisis. Esta reflexión sobre los fundamentos de la práctica clínica no era nueva para el equipo porque el servicio estuvo cerrado durante un tiempo en 2015 luego de un incendio y el equipo ya estuvo confrontado a esta pregunta de ¿sobre qué no ceder? ¿Qué debemos mantener de manera permanente para recibir pacientes y pensar los tratamientos? Fue una manera de replantearse cuál era un poco el fundamento de nuestro trabajo. Bueno, desde el 2017 tenemos nuevas instalaciones, el equipo ha cambiado, pero es verdad que a partir de marzo de este año y con el contexto de la pandemia nos, nos confrontamos a la misma pregunta que nos habíamos hecho en ese momento, pero por una pequeña variación que es la del protocolo sanitario. ¿Sobre qué puntos no ceder para seguir produciendo efectos clínicos? En otros términos, para poder seguir trabajando y apoyar nuestro deseo. Es una cuestión ética fundamental para la práctica que que la verdad es que tuvo muchas dificultades para expresarse en términos concretos. Entonces, ¿por qué? Hemos observado que una de las condiciones para sustentar la ética en la clínica es la apertura de los espacios físicos y mentales, y esta apertura fue atacada por la crisis sanitaria, la llamada guerra. Tuvimos dificultades para reunirnos, para abrirnos a las opiniones de los demás, a veces contradictorias o opuestas, lo diferente era demasiado peligroso, irresponsable, no tenía en cuenta el riesgo. Y lo que refiere a la noción de riesgo, un pequeño paréntesis, me parece que es una noción que ganó muchísimo terreno en psiquiatría en los últimos años, sobre todo en Europa, y parece que las últimas leyes de salud mental lo, lo muestran bien. Y mmm, usar esa... Esa noción de riesgo en psiquiatría sin someterse a un estudio riguroso de lo que realmente quiere decir a nuestro campo, ni en los efectos nefastos que su mal uso puede producir en la clínica cotidiana, me parece bastante peligroso. Se puede referir aquí al último libro de Germán Berrio sobre la nueva epistemología de la psiquiatría, que me parece que tiene una, una posición bastante interesante. Entonces, sabemos que es necesario un grado significativo de apertura y de tolerancia a la diferencia, a la alteridad, para poder... Sostener su punto de vista, sostener su decir, compararlo con el de los demás, estar de acuerdo o desacuerdo, y en otras palabras, soportar el conflicto. En este sentido, la definición de espacio, voy a citar a Maurice Blanchot, eh, la definición de espacio dada por Maurice Blanchot en el espacio literario, él utiliza esta noción de espacio para hablar un poco de las condiciones para crear una obra literaria, me parecían coincidir perfectamente con el tipo de espacio que nosotros necesitábamos para crear una reflexión ética. Un espacio como una intimidad abierta, un espacio desplegado violentamente por la contestación mutua del poder del decir y el oír. En un momento en el que estábamos completamente bombardeados de información bastante angustiante y sin tener tiempo a veces para tratarla ni para pensarla, tomarse el tiempo y el espacio para reflexionar fue bastante difícil, especialmente en un momento en el que cualquier interrogación se experimentaba como un ataque a la seguridad del grupo, el nombre de un capricho, capricho individual. Ante tales movimientos paranoicos y esquizoides, es sumamente difícil aguantar lo inesperado, la sorpresa del encuentro, pero también acotar ciertos espacios para ese encuentro justamente y para sostener la transferencia. Sin estas limitaciones, estos espacios con que estábamos hablando, es difícil analizar lo que está al margen, lo que se pierde, los desechos, que son una parte importante de nuestro trabajo clínico. Esta hermenéutica de los espacios me parece fundamental para permitir una reflexión ética. Y voy hacia el final. Lo político... Volvamos a la pregunta tan difícil en tiempos de protocolos sobre qué puntos no ceder. Es imposible ignorar aquí la antígona de Lacan del seminario 7, la ética del psicoanálisis. Esta no es exactamente la misma pregunta que se hace Lacan, que enfoca más bien la relación entre acto y deseo, tal como surge en el psicoanalista y en el psicoanálisis. Y da una respuesta muy clara a la pregunta. ¿Sobre qué puntos no ceder? Lacan va a responder sobre tu deseo. Expresará con más precisión la pregunta ética por excelencia al final de su seminario ¿Actuaste de acuerdo con el deseo que habita en ti? La antígona de Lacan, y me parece importante llamarla la antígona de Lacan, porque es la antígona de Jean Houlin, que la que utiliza, bueno, es la Antígona que conocemos todos, la hija de Edipo y Yocasta, que se opone al rey Creonte, que también es su tío y su, el padre de su comprometido. Quien le prohíbe enterrar a su hermano, esto va contra las leyes escritas, las leyes de la ciudad, de la polis, porque su hermano es considerado por Creonte como un traidor. Antígona, es una presentación muy rápida de Antígona, entonces les pido perdón por todo lo que... Todo lo que no vamos a decir de Antígona, pero bueno, muy rápidamente, Antígona no cede ante su deseo, deseo de muerte aquí, ya que preferiría morir antes que dejar a su hermano sin sepultura. Entonces no nos vamos a detener en la historia particular de, de este caso, pero su figura, esta figura de Antígona, puede quizás permitirnos plantear nuevas cuestiones, um, nuevas cuestiones éticas en las instituciones en tiempos de crisis como esta. Por lo tanto, sería lógico preguntarse si en lugar de estas cuestiones éticas en la institución es el de una Antígona que se opone a las leyes de la ciudad, protocolo y relaciones desinfectadas. Pero la posición heroica de Antígona empaña un poco esta top model de la ética, como la llama Jean Pruch, un psicoanalista de Lyon, ya que se trata por Antígona de una identificación con su destino. Y como nos recuerda Colette Soler en un... En un comentario de ese, de ese seminario va a hablar de una especie de narcisismo del deseo. Retomamos las ideas de Lacan en su seminario. El psicoanálisis en, en el seminario de la ética. El psicoanálisis no es una ciencia humana, es decir, una ciencia al servicio de los bienes, una ciencia del servicio de los bienes, sino una ciencia del deseo, en relación fundamental con la muerte, con la castración y que además no se siente muy cómodo con el campo de la política ya que ésta organiza este servicio de bienes, como es el caso de Creonte. La pregunta entonces sería, ¿cómo mantener viva la cuestión ética fuera del trágico aislamiento de la política? Esta pregunta sobre la ética del análisis, o quizás podríamos decir la ética del analista en institución, es muy actual y requiere quizás en este contexto ser reactualizada. ¿Cómo mantener una cuestión ética estando plenamente involucrado en el debate político? Y esta pregunta no excluye en absoluto la aún más fundamental que hemos hecho antes, sobre qué punto, sobre qué deseo no ceder. Esta ética tan necesaria para trabajar en una institución me parece requerir espacios abiertos, como habíamos dicho, espacios en el sentido de Blanchot o de, o de Bachelard, eh, para pensar y para co-construir pero también requiere no estar completamente desconectados de la política. En estas condiciones, y va a ser un poco mi pregunta final, para respetar estos 10 minutos, en estas condiciones y en el contexto actual podemos preguntarnos quizás cuáles son las nuevas vías abiertas al juicio ético en las instituciones. Y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias a la doctora Fernández. Sí, eh, el tiempo es tirano en esta pequeña televisión en la que nos encontramos. Así que, bien. Eh, si hay alguna pregunta para que la doctora Fernández pueda ampliar su exposición... Eh, Bien, bueno, eh, avisa en el chat que la relación con Antígona sí, eh, permite, una figura que permite interrogar eh, lo que está en juego. Creo que también ahí resuena el, la nota, las notas iniciales del doctor Lombardi, ¿no? De divididos, justamente. Eh, bien, eh, bueno, Isabel, te voy a pedir si podemos volver a, a la pantalla. A la galería. Bien, preguntan si por el agravamiento de los pacientes psicóticos en este tiempo. Eh, era un poco la hipótesis que nosotros teníamos al principio. Nosotros pensamos que íbamos a recibir muchos pacientes eh, psicóticos que conocidos del servicio y que y que iban a estar obligados a encontrarse en situaciones completamente nuevas, y no fue para nada, no, no fue la mayoría de los pacientes que recibimos, y tuvimos una nueva hipótesis clínica, que um, había una especie de correspondencia entre este sentimiento de fin del mundo en la psicosis, muy presente en ciertos pacientes, y una correspondencia con la realidad, no, no era más una pérdida de realidad. Y el hecho de que el estar aislado, encerrado, no tener que activar ciertos, eh, ciertos hilos del deseo, fueron eh, pacientes que siguieron sosteniéndose de las comunicaciones telefónicas con el hospital de día, con los centros de consultación, pero que no vimos agravarse o no tuvimos como una entrada masiva de ese tipo de pacientes, que era lo que nosotros esperábamos en verdad. Tuvimos muchísima gente que... Eh, no, no conocíamos, que no habíamos visto en psiquiatría, tuvimos, sí es verdad, algunos pacientes conocidos del hospital, pero tuvimos también mucha gente nueva que este contexto eh, no, cambió muchas coordenadas y, y, se y se encontraron en dificultad y se encontraron bueno, internados en el hospital. Tuvimos también muchas dificultades con gente que tenían problemas familiares. El tema del confinamiento y estar todos encerrados juntos y no tener trabajo, el vínculo social también produjo bastantes hospitalizaciones, muchos trastornos de la personalidad, muchas, muchos pacientes neuróticos graves. Tuvimos más internados en ese tipo de pacientes. Que... Justamente te preguntaban en el chat por si eran solo pacientes psicóticos y qué sorpresas clínicas, pregunta Patricia Álvarez. Eh, si podías comentar. Lo de las sorpresas clínicas fue, creo que nos sorprendió mucho ver la capacidad, o sea, fue, es una autocrítica ¿eh? en realidad, eh, era como que estábamos esperando un tipo de, de, de pacientes que estábamos seguros que a veces uno, como dicen los franceses, eh, está ahí controlando la leche en el fuego. Y, y de verdad no pasó, fue una enorme sorpresa, una capacidad de adaptación importante porque era un contexto de adaptación que correspondía mucho con, con el aislamiento de la psicosis. Entonces, eso nos sorprendió bastante. Y en el hecho de pacientes nuevos, encontramos pacientes que el, el, el vínculo social, el trabajo funcionaba de una manera que, que no había ningún tipo de problemas y que en todo, en todo este contexto... Eh, Ah, se encontraron en una situación un poco difícil, encerrados en sus casas con sus familias. Y, y bueno, la verdad que la, la, la clínica de este periodo nos, nos sorprendió bastante. Sí, puedo decir algo... Matías, eh, quisiera decir algo, pero dado que eres el coordinador de la reunión, te pregunto. No se escucha. Matías, estás muteado. Ah, estaba yo muteado, perdón. Pregunta, ver, sí, vos, adelante, ver, adelante, ver, que yo tío, estaba, no? te, te estaba diciendo que sí hace como 10 minutos. Ah, eh, bueno. bien. Sí. Eh, bueno, por un lado, eh, una cuestión eh, estructural y al mismo tiempo política, ¿no? que creo que atraviesa lo, lo que se plantea en estas distintas intervenciones, que, que tiene que ver con esta especie de, de opción alienante entre hacer lo que uno considera que, que estaría bien hacer, que uno quisiera hacer, por, como terapeuta, como psicólogo, como psicoanalista, eh, por eh, la gente afectada de distintas cosas, de angustia, de estrés, de, eh, de temor, de aislamiento, etc. Y por otro lado, el hecho de que eh, es peligroso, sí. de que conviene mantener el aislamiento social, etc. Entonces, eh, ahí hay algo que... Eh, que lleva a distintas posiciones, incluso políticas. Eh, yo mencionaba a, a los que odian porque el, eh, por el aislamiento impuesto, por el confinamiento obligatorio, y está también los que odian a los que no lo respetan. ¿no? Este, eh, en ese sentido, bueno, no sé qué... Me gustaría escuchar un poco respecto de la perspectiva, que pasará en octubre, noviembre, en marzo, si se van a poder abrir las escuelas, si vamos a poder, si estamos pudiendo recibir pacientes en el consultorio, cómo son las distintas posiciones que ustedes entienden que hay respecto de esto. Eh, y la otra pregunta que quiero plantearle, que ya la planteé en otras reuniones anteriores, es, eh, bueno, si piensan que este año tan traumático, tan difícil, tan horrible en algunos aspectos, eh, nos va a dejar de todas maneras algunas enseñanzas y algunos beneficios a nivel de eh, contacto tecnológico, de posibilidades nuevas de de encuentro como este, por ejemplo, etcétera Eso dirigido un poco al, a los tres equipos de intervención. Bien, bueno, eh, con esta pregunta del doctor Lombardi ya entramos en, en el debate final. Eh, les recuerdo los títulos, el estudio argentino sobre el impacto de la cuarentena y la pandemia en la salud mental, por parte del doctor Echeverds y su equipo. Vivencias de niños, niñas o adolescentes en tiempos de pandemia en escuelas del conurbano bonaerense, la doctora Ormart. Y clínica de la crisis del coronavirus en un servicio de psiquiatría. Cuestiones éticas, la doctora Fernández. Además de la pregunta de Lombardi, un poco en relación a qué podría pasar hacia futuro. Una pregunta del doctor Echevers. Elizabeth, ¿podés ampliar un poco si encontraste alguna diferencia entre niños menores y los púberes? Y una pregunta de Débora Nakache para el equipo de Echevers. Agradece la presentación. Eh, la idea que se concluye sobre disminución del malestar psicológico a partir de la flexibilización del ASPO cuando se señala el aumento real de contagios por el virus. Pregunta, ¿no deberíamos revisar la idea de riesgo patológico y pensar en los casos donde hay mayor bienestar psicológico cuanto mayor peligro se corre? ¿Está bien? Eh, bien, si quieren tomar algunas de, de estas preguntas, los expositores. Bueno. ¿Empiezo? Eh, en relación a lo que preguntaba Martín, eh, lo que noto es tal vez en los adolescentes como una mayor conciencia de que no se va a volver a la escuela como era antes, no es como que disminuye ese porcentaje de, de que todo sigue igual, aparece la idea de... de este, de ciertos cuidados sanitarios, pero también de un cambio en la relación con los otros, esto de no poder abrazarse, no poder besarse, no poder tocarse, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, eh, eh, el porcentaje mayor sigue pensando que no cambia nada, ¿no? El 55% no cambia nada, en los niños es más el porcentaje que no cambia nada la mayoría, ¿no? Este, eso podría verlo como un cambio. Eh, y en relación con lo que este, planteaba Gabriel, eh, yo creo que para la, la escuela es un momento en donde realmente habría que repensar muchas cuestiones vinculadas a la escolaridad, a esta cuestión de que los chicos en general odian las tareas que tienen en el colegio, que lo más valorado es lo vincular más que lo académico, o sea que, que es un momento me parece de crisis para repensar la escuela, eh, con un modelo este, distinto, pero bueno, no, en realidad no, no, no sé hasta qué punto se va a poder tomar esta cuestión, ¿no? porque también hay una idea de volver al estado anterior que resulta como más tranquilizadora que pensar la crisis como un cambio posible. Así que bueno. Este, vamos, este. vamos hacia un esquema Montessori. <risa> claro. Sí, pero bueno, habrá que ver, ¿no?, de, ese, de esa escolaridad en la casa y de la escolaridad afuera, qué cuestiones positivas hay en las dos en las dos este, posibilidades, porque me parece que este espacio de encuentro entre los niños y los adultos también es algo positivo para, para repensar, ¿no?, que, que los adultos en algún punto pueden disfrutar de más cosas, y es que los chicos muchas veces dicen que empiezan a conocer cosas de los padres que no conocían porque este, pasan más tiempo. Así que bueno. Uh, la pregunta para mí, sí. eh, puedo responder, la SCL, eh, no sé si quien lo preguntó estuvo al, al principio de nuestra presentación, la SCL, además de tener seis dimensiones, eh, lo que tiene es dos índices, eh, muy, son medidas muy, muy eh, confiables. Y esos dos índices, uno es el de malestar global, y se llama índice de malestar global, eh, que tiene una fórmula, y el otro índice, eh, que es el de riesgo, se llama índice de riesgo de trastorno eh, mental o de problema psicopatológico, eh, es como se llama en la literatura internacional, porque son índices que indicarían que esa persona está en riesgo y cómo eh, comenté al principio de esos 27 ítems, nosotros utilizamos la medida más estricta eh, para hacer la, en los cálculos, que es que respondiera con el puntaje mayor de 3 o 4, que sería eh, el puntaje de bastante o mucho, a más de la mitad de eh, los 27 ítems respondidos. Eh, entonces esos son los dos eh, índices eh, más grandes y el de este pequeño índice que decía que el número pequeño que eh, involucra a la menor cantidad de población eh, que va eh, incrementándose entre el periodo 1 el periodo 2 y el periodo 3 es decir va en ascenso con diferencias significativas mientras que el otro índice que es el de GSI o índice global de eh, malestar eh, ese eh, pega un salto muy grande, una diferencia muy grande entre el periodo 1 y el periodo 2, y luego disminuye sin llegar a, al periodo 1, pero casi acercándose al periodo 1 en el periodo 3. Eh, Entiendo, bueno. estuve, Martín, gracias, estuve en toda la presentación, Lo que, la duda era... ¿Cómo interpretan ustedes la, la disminución del malestar psicológico cuando el riesgo real es mayor? Si no hay ahí algún nivel de negación en, en ciernes o algún tipo de mecanismo que lejos de pensarlo en términos saludables nos acerca a pensar la patología. Eh, en realidad nosotros, o sea, hay ya mecanismos... De, o sea, nosotros, una cosa es la, el, los resultados y son muy sólidos, o sea, van en, la misma, en el mismo sentido, y en cada uno de los indicadores, y se van repitiendo en el 1, en el 2, en el 3, eh, una de las sorpresas que teníamos es que eh, la, bueno, hubo todo un gran debate acerca de las personas eh, mayores adultas, y el mayor grado de confinamiento, y bueno, lo que pasa es que casi todo lo que nosotros recomendamos, es lo que comentaba en el estudio 2 y eh, la colega y en Francia, casi todo lo que nosotros recomendamos como lazo social, relaciones, vínculos, o eh, el exceso, la gente que se dedica a niños, el exceso de pantalla, el tema de las rutinas, el, los horarios del sueño, la vida familiar, cuando yo escuchaba a Elizabeth, eh, no tengo ningún estudio hecho sobre el tema, porque no nos dedicamos a eso, pero eh, este, tengo niños... Y, y en la experiencia es, es el, el, la escuela, es un organizador junto con el trabajo, me imagino. Digamos, no tengo datos, los tiene Elizabeth, pero yo decía sí, sí, sí. Y además la pregunta que uno se hace cuando a uno le pasa al de uno, uno quiere saber cuál eh, eh, cuán estás acompañando a todos los otros, porque bueno, uno ve estos juegos eh, en red, y ahora iba a hacer un comentario mayor. Estos juegos en red, entonces uno dice, bueno, no es solo el mío, hay muchos más que están ahí eh, a esta hora que no deberían estar normalmente. A pesar de que tienen un zoom y después quedan muy cansados, la atención es más difícil, etc. Sino que alguna vez he visto que cuando no tienen internet, porque se cayó la conectividad, ese desajuste de horario se mantiene y se quedan mirando alguna otra cosa, son excesos de horas de pantalla. En cuanto al tema de... ¿Estás ahí? ¿Estoy solo? ¿Te congeló, Débora? ¿Estoy solo? Débora. Bueno, entonces te comentaba, ¿cómo interpretamos lo del índice ese de riesgo? Eh, el índice de riesgo, ahí está el tema de interpretación. Ese porcentaje de población que debería ser estable, depende de cómo uno ve las cuestiones psicopatológicas, si son incluyendo trastornos de la personalidad más graves o menos graves, da un 12% más o menos a nivel, eh, a nivel mundial dentro de los eh, a lo largo de los años. ¿no? Algunos hablan de 20%, otros eh, en un número un poco más chico. Ese porcentaje nosotros que pensamos es población que ya tenía eh, vulnerabilidad previa. Es decir, lo que pensamos es que o tenía una, eh, estaban en tratamientos previos o tenían diagnósticos previos, no lo podemos saber por el estudio, porque no, no sabemos... Eh, qué le pasa a cada participante del estudio, pero si miramos los números, es más o menos coincidente, eh, y en realidad es mucho más chico que el número, que cuando uno ve cuáles son las prevalencias de los trastornos más comunes, como pueden ser depresión, ansiedad, o trastornos de la personalidad, o la tan difundida comorbilidad que hasta hace poco la mayor parte de los argentinos desconocía, pero que es la asociación, bueno, estamos entre colegas. Entonces, eh, ese número nosotros no vimos que se di, que disminuyera y no sabemos si es que ese porcentaje de población está negando algo o no o es que simplemente con flexibilizar algunas medidas o sea so, pero no hay una asociación eh, esto es a nivel interpretativo porque nuestro estudio no explica eh, causa consecuencia sino que es que es lo que ocurre con un fenómeno unas variables a lo largo del tiempo. Podríamos haber tomado la cantidad de contagios o la cantidad de personas recuperadas o la cantidad de fallecidos. Ese número va creciendo, pero el índice GSI, que es el de malestar global, que es el de sintomatología eh, difusa, sería para nosotros, o con mayor prevalencia, de al, principio, al principio daba mayor ansiedad y después haber más aquellos indicadores que se asocian ahí en la dimensión de distimia, y a la negatividad o a la depresión, sin que eso sea un diagnóstico de depresión, por supuesto son indicadores, ese disminuye. Y lo que nosotros veíamos es que el pico se daba en el momento de eh, mayor eh, aislamiento o de social, digamos. Pero puede ser también debido a alguna otra variable, digamos, eh, no lo podemos saber nosotros eso. Eh, Martín, lo que eh... sabemos es que lo que va ocurriendo, se fue de hora. Bien, ahí está. Te pregunta, te pregunta Silvia Quesada y Alicia Dongui eh, sobre consumos problemáticos, sobrepeso, obesidad y alcoholismo en, en relación al ASPO. Ah, o, eh, a los consumos problemáticos. Nosotros lo que medimos es el consumo autorreportado. Entonces, como decía Cristian al principio, no tenemos, sabemos qué es consumo de alcohol, qué es lo que hace, consume alcohol pero no tenemos una medida fiable de si ese consumo es problemático, si es abuso o mucho más si es dependencia. Y tampoco tenemos una variación, a, por la cuestión metodológica y de lo que estamos midiendo, de, de saber eh, si se incrementó o no el consumo. Eso lo han medido en otros estudios y en algún, cuando estábamos buscando datos interpretativos buscábamos si la cámara de eh, productores de vino vendió más o vendió menos... Hemos leído algún paper donde esto parece mucho más eh, complicado en los países europeos, pero bueno, eso nos llevó a ver eh, eh, cuán alcohólico es, es en nuestro país, cuán alcohólica es la región, cuán alcohólicos es Europa, eh, o Estados Unidos, etc. Pero bueno, nosotros concretamente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esas conductas saludables se asocian a menores indicadores de sintomatología y al revés. Ahora, ¿qué es causa y qué es consecuencia, no lo sabemos, son fenómenos que se, se, se asocian y que eso lo, lo vimos por ahí. Hay dos tipos de estadística: la estadística eh, eh, clásica, donde sacamos el chi cuadrado, la t-student, eh, eh, con el SPSS, y el otro que se aplica con el R, que es el trabajo que, eh, que, que hace eh, Christian con eh, Gabriela Lumaschi de Ámsterdam, que maneja bien eh, el tema de la red causal compleja. Eh, en donde es fenómenos que se asocian, que no son síntomas que responden a un estrés, sino que son cómo se organizan eh, de manera independiente, y, y cómo se conectan y se apoyan mutuamente sin que hubiera un núcleo, es eh, otra concepción y otra metodología. Eh, así que eh, en cuanto al consumo de drogas ilegales, nosotros tenemos ahí, que siempre lo comentamos en, en, en las limitaciones, un reparo, porque en cuanto es un tema de autoinforme, el, el número nos da muy bajito, ¿no? Y es pareciera coincidente con las personas que consumen eh, sustancias ilegales. Y eh, no vimos un incremento, tampoco un descenso, eh, pero también tenemos que siempre hacemos la salvedad de que, eh, al ser una medida de autorreporte, eh, y es una sustancia prohibida, es difícil saberlo porque hay otros estudios que, dicen que las personas que tienen consumo problemático, si ese fuese el caso, no lo reconocen como tal. Entonces es poco fiable el, el reporte de, de la conducta del consumo problemático. Bien, pregunta Daniela Garzowski. va, comenta en realidad, desde el servicio de atención psicológica frente a la pandemia, también vimos un incremento en el consumo, entiendo que habla del servicio de atención que brinda la Facultad de Psicología, eh, que nos encantaría en algún momento poder recibirlo si quieren ampliar eh, bueno, qué está pasando ahí. Eh, y Alejandro Dagfal, una pregunta entiendo metodológica, si se acompañan las preguntas como anexo del estudio, eh, por la inducción que podría surgir de las, de las preguntas. Eh, bien. Es la SCL de, de conocida, no, no induce nada, es una SCL, no, no hay preguntas que induzcan nada. Es eh, rechazo o es eh, grado de acuerdo con una afirmación. Bien, Martín, tengo una pregunta yo. En algún momento comentaste algo sobre... La consulta psicológica eh, y me pareció entender que había un, un aumento en la consulta psicológica, aunque con, con algunas dificultades para que se realice. Eh, ¿Cómo? Si pudieras ampliar. Sí, eh, tuvimos el pico, daba que el 43% de las personas deseaban, o sea, el 43% de las personas que decían que necesitarían estar en tratamiento psicológico que no lo habían podido lograr. Y ahí teníamos el pormenorizado, el a qué se lo atribuía. Si a la falta de un servicio, si al que no le gustara eh, o no se sintiera cómodo con el servicio, las opciones, era prefiero presencial, no puedo acceder, problemas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí hay narrativas en donde cada uno va, va poniendo su, su explicación, pero concretamente parece que aumentó. El, bueno, que es algo eh, que en muchas experiencias se han contado, aumentó la demanda o la necesidad de la asistencia psicológica o terapéutica. Bien, confirman del servicio de atención que también hay un aumento de, de necesidad de consulta psicológica. Eh... Menos lugares, sí. No, confirman eso, que hay un mayor aumento, eh, menos lugares también donde acudir. Eh, esto es cierto, en otros encuentros de pandemia salud mental aparecía la, la dificultad de generar un espacio de intimidad, de poder intercambiar digamos, ¿no? un mínimo espacio de intimidad. Eh, Bien, sí, parece que hay un gran área de vacancia en cuanto a la asistencia que se puede brindar. Sí. Bien. Bueno, hemos conversado casi por dos horas, así que en principio eh, agradecerles la presencia, la las exposiciones a los doctores y doctoras que se han animado a tomar la palabra en este contexto, a también esforzarse a, a realizar hipótesis al respecto, eh, al doctor Lombardi por el, el espacio que brinda desde el instituto, eh, comentarles que estén atentos a las redes, tanto de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, como eh, al Instituto de Investigaciones, porque ahí vamos a estar subiendo fragmentos de algunas eh, exposiciones anteriores y también eh, algunas de las de hoy. Eh, bueno, agradecerles los comentarios que, que están haciéndonos llegar. Y bueno, eh, saludarlos. Y nos veremos acá en el próximo encuentro, que es a fines de octubre. Así que será hasta la próxima por mi parte. Y bueno, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. ustedes. Saludos. Muchas gracias.